rentar el motor que lo... ¡Te manejó! ¡Te manejó! ¡Te manejó! ¡Te ¡Te manejó! Boom, boom, boom, Quería echarle de aire. La moto, weón. No me fila. ¿Qué dual no? or... oh, la ¿Qué dual eh? ¡Ah! ¡A! ¡A! ¡A! se me soltó el embrague wow. ayer me puse a hacerle mantención a la moto y parece que no la apreté bien pero bueno, ahora ya quedó perfecto ¿Cómo están mis bikers? espero que estén bien, yo estoy bien, yo estoy en la raja y la verdad es que el día de hoy me encuentro en dirección una vez más a Yamaha así que se imaginarán a qué voy a Yamaha no precisamente a comprarme una moto pero yo creo que muchos ya pueden intuir a qué voy Además que va a estar en el título del video, así que no hay mucha historia con eso. La idea es tratar de eh, hacerle el test drive a las 3 MT, a las 030709. Ojalá me dejen y ojalá haya tiempo, ya que son las 11 de la mañana y probablemente ya esté mucha gente allá en la tienda. ¿Se dieron cuenta de algo, no? De la interfaz de usuario que tengo ahora. Modifiqué los, o sea, no los modifiqué, los cambié en realidad. Cambié los semi a unos semi deportivos y bueno, la moto cambió pero demasiado. Wey. Aunque tengo que colocarle unos contrapesos porque los que compré no lo hicieron. Eh, un fuerte saludo a China. ¿Qué es mi huella pelada. Uy, si no voy ni a la tierra. <risa> Puta, me quedé <pido> rajo. Te pues. crió. <risa> ¿Hay que hacer el papeleo? ¿Sí, sí, ¿no? ¿no? sí. ¿No lo están haciendo eso? Voy montarle porque están todos aquí. ya. Perfecto. ¿Y quién es el recorrido? Eh, me imagino que es el mismo de siempre, ¿no? Las tranqueras, la tranquena la tranquera y... Ver, la otra. ya. No, weón, no me gustó, no me gustó, ¿dónde me bajo? No me gustó la posición, weón. No, no me gustó la posición. No me gustó la posición, weón. Obviamente esto puede ser por temas de costumbre. Ya. ¿Qué tenemos acá, mis queridos noobs? Bueno, esta es la interfaz de usuario, como vemos. No tenemos semi-manillares, ¿eh? tenemos un manillar. Bueno, es un tablero normal, güey. No, no esperen mucho tampoco, güey. No veo nada del otro mundo. Eh, lo que sí, los espejos, yo los correría un poco más hacia afuera, güey. Eh, este, este tramo yo lo dejaría un poco más largo. Siento que son muy pequeños. Eh, creo que están muy juntos los espejos y no puedo mirar eh, bien lo que tengo 100%. Eh, linealmente atrás mío ¿cachai? entonces tengo que mira, mira lo que tengo que hacer tengo que esconder demasiado mi codo y esta línea donde va la donde te puedes enganchar cuando apretáis las piernas para frenar eh, siento que esa línea donde debería ir la, la rodilla el muslo, está muy arriba bueno. siento que está demasiado arriba como que tengo, mira mira, ahí ahí estoy tocando y tengo mi pie en punta espero se vea, weón. Bueno pero demasiada punta, se anda forzándola esto güey. para poder llegar a la línea donde, donde debería topar no, güey, no me gustó esto mismo lo podemos encontrar en la CBR 300 y en algún otro tipo de moto en mi opinión esto no se debería mover así porque aquí va a firmar la persona el copiloto mochila, como quieran llamarlo esto no debería moverse así, es mi opinión. Estamos echándole un ojo a las primeras impresiones, un test drive de la moto, así que si quieren ver las especificaciones vayan a la página Yamaha que se las voy a dejar en la descripción. Puedo decir que no me mato, pero no está mal, no está mal, si la moto... no, no sé... Obviamente no puedo dar un veredicto mm, para matar la moto porque no es una vuelta la que voy a dar. Oh, Le pegaron... un eh. gasponcito. La primera impresión que me dio la moto... Y la, postura que... y la postura que tiene, la verdad, no me gustó. Sí, lo lo vacío ¿Sí? Está en cualquier régimen, está no, así, arriba de 3.000, me dirá el te de a levantar Se me engañó, tranquilo. <risa> no, no, no, no, si no, eh, ¿Algo que debas saber además de esto? No, vamos, la asistencia que tienes es solo ABS veces ¿Ya? Solo sistema veces la única asistencia que tienes Chavo, cuídate ¿Qué duda tiene? ¿Cambio engranado? ¿Velocidad? ¿RPM? Ya, perfecto Tiene que firmar un paquete Vale, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, compa! Los papeles están atrás, ¡Vale! ¡Ah oh, la mierda! Oye hermano la primera cómo pega. ¡Cochito <risa> vale! ¡Ah oh, la venta, güey así, güey! ¡Ay! ¡Cochito <risa> Uh la Sergel para atrás, hermano No, crap Next level perro Next level Ya, bueno acá que podemos apreciar una interfaz de usuario totalmente distinta Tienen algunas similitudes a la MT03 pero yo la veo totalmente distinta Miren este hermoso estanque gigantesco del porte de un buque. Oye, en esta moto si aceleráis muy fuerte de una pa a piso tenéis que estar atento manejando esta moto, hermano. Sobre todo si recién la vaya a comprar. Oh shit, niga. Vea una gran diferencia que tenemos acá con la MT03. Tiene doble disco de freno. Adelante. Encuentro más linda esta que la MT03. ¿Lo espejo? Acá, en mi opinión, creo que arreglaron eso, creo que son un, po un poco más largos que la MT03. Vaya, vaya, vaya. Un manjar, weón. Ah, miren, qué lindo. El detallito. La cola igual está linda, weón. Cuánto supo y esto se prende así. Mentira. Dios, wea? ¡Ah! ¡Ah, wea, no. <ríe> Nótese si, cómo se mueve la moto cuando coloco primero. ¡Eh! Falta, sí, niga. Me imagino cómo se debe mover la 09, weón. ¿no? A diferencia del AMT-03 tenemos ABS, que la verdad se agradecen bastante. Bueno, en la curva de recién se me fue el cuerpo para atrás, me aceleré muy fuerte. Güey. Mucho ojo con estas motos, perro. Si aceleráis muy fuerte el cuerpo se te va para atrás. Y fuiste bueno, como dicen por ahí, güey. Por eso, mucho, mucho, mucho ojo con estas motos, cabrón, no son, estas motos no son para aprender. yo sé que son la raja, de hecho me acabo de enamorar de la MT-07, pero no son para aprender, güey. El freno, fuck the shit, nigga, no, in, increíble, wey. me gustó mucho el freno, da bastante seguridad, la sujeción aquí algo tiene, no tiene nada. Pero algo tiene que. Me sentí mucho más seguro que el MT-03. Oh, mierda, ¿cómo se mueve este caballo? Acá hay un sector donde te cae la rodilla pero weón, y no se te mueve. Eso es lo que necesita la MT-03, pues weón. Eso es lo que necesita. De verdad no sé si es impresión mía o en este caso ya arreglaron el tema de, lo... de los espejos, weón. Según yo esto es más largo. No es como la MT03, que es como más cortito. Oh, weón, me enamoré de la moto. Está agiladísima, agiladísima, perro. Ah, la vez, Increíble, weón. Las sensaciones ricas que te da una moto, weón. ¿Qué tal? ¿Otra cosa? Sí. Todo lo que... ¿No me gustó de esa? Te gustó. Me gustó de esta. y hay bueno, bueno, sí. Sí. ya hay más cositas está street está poniendo? no, está con, por mira, esta ya tiene modos de conducción tienes tres modos, uh -huh. B, standard A. funcionan en baja y media RPM ahí es donde cambia la entrega de potencia B, de menor entrega de potencia, baja y media standard normal y A deportiva puedes cambiarla andando, pero tienes que dejar de acelerar si no, no pasa, mira ¿está bien? Control de tracción. Tiene dos niveles. El 2 de mayor asistencia, el 1 de un uso un poco más deportivo. Te de lo bajan en dos, sí. puedes cambiarlo después, pero tiene que estar parada la moto. Vale. Encendida pero parada. Quick pues shifter. Para pasar los cambios hacia arriba ah. sin dejar de acelerar y sin embriagar. Vale. ¿Ya eh, No sé si tienes dudas. Para bajar tiene, es como una moto normal. Tienes que embriagar y todo eso. Ya. Solo pero para si subir arriba, tienes. Sí. El... Sí. Ya vale. ¿Tienes alguna duda? ¿Oh? Mira, en esa tenéis 75 caballos y en esta 115 No, con esta voy a ir tranquilo Sí, sí, sí se entiende Eso, vale. <risa> vale, gracias Voy a probar la 07 ya. ¡Uy! La mierda, vieron como se movió Ay, qué rico sonó eso! ¡Qué rico sonó esa bajada de cambio con Ya, ¿qué tenemos acá? Otro interfaz de usuario, donde creo que volvemos a esto pequeñito que no me gustó los comandos son los son bastante similares a los de la mt07 no sé si se habrá escuchado bien pero ahí acá el vendedor me explica un poco que tiene asistencia de tracción tiene quick shifter hay una cosa que no me gustó bastante grande que es que siento yo aquí que voy en el aire miren no sé espero lo logren ver pero recién quise frenar brusco y siento que no tengo sujeción weón, al estanque. Siento que todo esto está en el aire, me siento en el aire. ¿Qué ¿Ah? ¡Estoy haciendo un review, amiguito! ¡Ah, oh, bueno! Me voy. <risa> ¿Te pasó esto que sentiste que iba a ir como en el aire? Sí. Esta, como que las piernas se la coge. El estanque. ¿Sí, ¿Sí el o tomo? no? Disculpe. ¿Sí, ¿Sí o no? Las piernas te quedan como en la nada. Así. Aquí te quedan en la nada, en la tres. No me gustó, pero en esta preciso. ¿Sí o no? Sí, sí, weón. El asiento ciencia incluso los cortes son como muy rectos. Te molestan las piernas, Esta es como muy blanquita. Esta weón es una tabla, hermano. Weón, anduve entre cuatro y medio de los Andando media hora en esta weá, no. Da igual para hoyo. ¿Sí o no? Puta. El que tiene? No, weón, bueno, agiladísimo. No voy pasar el cambio sin apretar embrague. Uf. Mancar, sí. <risa> la cagó. Con el modo A, la piegué a la manqueada y... No, no, yo no quiero hacer esa weá, no me quiero sacar la chucha La dura que siento que estoy como en el aire aquí Me siento... Nada, si las no se te agarra, no nada. Bueno, llegaste preciso para hablar de la moto weon no. <risa> <risa> ¡Oh, madre, man. Ya tengo mi pederito ¿De cuál de las tres me gustó más? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Sobresale bastante el motor de, de la carrocería, güey Necesitáis unos buenos topes de caída con esta moto, güey vieron cositas que no me gustaron. Sí, si cafecito, dentro, sí. baño, vale. Muchas gracias. Y así nos trasladamos mágicamente a otro sector de las condes. Ya, ya probé las tres motos. A mi juicio me quedaría con la MT-07 eh, Encontré que era como... lo que uno está buscando bueno, sentirse cómodo, sentirse seguro sentir que, que la moto tira, que tiene su torque que, que puede andar fuerte que puede andar rápido, no fuerte pues. bueno, De las tres, la que menos me gustó fue la 03 de hecho, no, no desde el primer segundo que me subí a la moto no me pudo gustar la MT-03, wey. no hubo caso. Después la MT-09, eh, hubieron cosillas, como les comenté antes, el, el asiento. puta, Para el asiento de la MT-09, lo único que faltó fue traer una carnecita, picarla arriba así, chi, chi, chi, chi, chi, chi, y tirarla para la sábado. Wey. No me pudo gustar la MT-09, aparte que sentía que estaba como en el aire por, por el asiento y además el, el estanque sentí que no, no me gustó, wey, no, no me pudo gustar la MT-09 pero de que tira, tira perro, eso... eso tenganlo por seguro, de que tira, tira hermano la mt 007 la encontré la raja, encontré que era el equilibrio entre la 3 y la 9 porque tira, tiene comodidad las la rodillas, la, la pierna al momento de, de subirte te quedan como sujita al estanque y esa weá, para mí ganó muchos muchos muchos puntos porque en, en distintos tipos de manejo lo que más necesitas es sentirte cómodo eh, para pa manejar distancia para frenada brusca para pa meterle chala como se dice acá en chile wey. así que no me quedo con la mt07 Así que eso pues chicos los dejo Recuerden que pueden seguirme en Facebook e Instagram como Pelado Noob Y además acá en el canal estoy empezando a hacer directos Si no quieren perderse ningún directo Lo único que tienen que hacer es suscribirse y darle a la campanita Ahí podrán conversar conmigo Ahí tendremos una especie de conversación Y además trato de hacer regalos constantemente para ustedes Para la gente que me está viendo Así que eso pues chicos los dejo Nos vemos muy muy muy pronto Chao chao chao